8.6, habíamos ayer hecho una mención respecto al tema de los resultados que se produjeron este fin de semana en el plebiscito constitucional celebrado en Chile. Seguramente ya se ha escuchado mucho, se ha avanzado bastante sobre ese tema, pero a nosotros nos ha parecido pertinente darle una vuelta de rosca, obviamente, y bueno, pues apelando a la capacidad, a la sabiduría, no es cierto? a la experiencia, además, a la, a la vivencia personal eh, de una persona que ahora mismo se encuentra en Chile, eh, con quien vamos a conectarnos a través del Zoom, eh, nos va a contar un poco sus percepciones, el que ha sido justamente parte de este proceso de escribir ese texto constitucional que ha sido sometido a constitución del pueblo chileno y que bueno, pues seguramente ustedes ya conocen ampliamente los resultados que fueron, diríamos, en términos de expectativas para quienes lo escribieron, para quienes alentaban la posibilidad de ir a una nueva constitución con un Chile diferente. Nosotros nos preguntamos y decíamos el viernes antes del plebiscito, ¿se animarán los chilenos y las chilenas a dar el paso? Pues no se animaron, ¿no? 62%, poquito menos del 62% no se animó, dijo, no lo vamos a hacer y el restante 38% que estaba ilusionado seguramente con cambiar a Chile, pues, eh, tendrá que conformarse con lo que venga en este próximo tiempo. Quiero mandarle un gran abrazo a Hugo Gutiérrez Galvez, él justamente es ex constituyente, es abogado, ¿no es cierto?, y político, obviamente un hombre que, eh, pues sobre todo, viene del norte, chileno, ¿no es cierto?, entiendo que ahora mismo te encuentras en Iquique. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, desde las eh, alturas de La Paz, vaya un abrazo fraternal hasta allá, hasta Chile. Qué gusto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, contigo. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó este domingo allá en tu país. Hola, eh, Gringo González, un saludo fraterno a todos los eh, televidentes de Había ya la Televisión. Un gusto, un agrado realmente poder conversar contigo sobre, por supuesto, algo tan candente que, que ocurrió en nuestro país y que sin duda está todavía produciendo consecuencias eh, y que la va a seguir produciendo durante muchos años. Seguro que sí. Eh, ¿Puedes explicarnos qué pasó, qué sucedió, qué falló? Bueno, yo creo que hubo un diseño de salida de este, de este proceso constituyente que creo que fue un, un periodo muy breve. Fueron del de 4 de julio al 4 de septiembre en que había que hacer la campaña por el apruebo o el rechazo. Un tiempo que creo yo fue muy breve para poder socializar mucho concepto que, que no había sido asimilado por la ciudadanía. Es decir, muchos conceptos como Estado regional, Estado ecológico, Estado pluricultural, eh, Estado multicultural. Es decir, había mucha terminología que, que no era fácil de asumir en tan breve tiempo. Yo, creo que en, en, yo diría que no fue pedagógico eh, el plazo que nos dimos para eh, entrar a, a decirle a la gente, mire, esta es la propuesta de nueva constitución, además que esto también se se dio, imagínate, un, un, un plebiscito que el, el Estado chileno no financiaba. Fue un, fue un plebiscito financiado en cuanto a su publicidad, en cuanto a la promoción de, de opciones, solo por los privados. Es decir, eran los privados los que ponían el dinero para promover un, la opción del apruebo y la opción del rechazo. Y la, y la opción del de de rechazo tuvo casi, estuvo, diría yo, más del 90% de los recursos para divulgar su propuesta cuando se crea, se diseña un, un, un plebiscito de esta forma es obvio que uno deja el plebiscito entregado a las leyes del mercado imagínate un plebiscito tan relevante como este plebiscito del apruebo o rechazo una nueva constitución política, un proceso inédito en la historia de Chile quedó entregado a los privados su financiamiento lo que me parece, por supuesto, que es, eso fue eh, lo que permitió también que el, el rechazo estuviese presente en todos los medios de comunicación, en, coparon todas las redes sociales y lograron instalar una serie de engaños, de mentiras sobre la Constitución, que por supuesto generó una subjetividad en, la, en las personas que la llevaron a votar rechazo pensando de que esta propuesta de nueva Constitución, por ejemplo le iba a quitar sus casas, le iba a quitar sus automóviles, le iba a quitar sus almacenes, que le iba a impedir eh, tener acceso a sus fondos previsionales, que su casa no iba a ser heredable. Es decir, entraron mentira tras mentira y, y siguieron con las mentiras. Y esas mentiras calaron mucho en una ciudadanía que por primera vez votaba. Casi el 50% de la gente que fue a votar votó por primera vez. Porque esta es la primera vez que también el plebiscito era obligatorio. Entonces, toda esta suma de circunstancias, un plebiscito obligatorio, que quedó entregado al financiamiento de los privados, que los privados que, por supuesto, iban a perder muchos privilegios, entre ellos, por ejemplo, el agua que iba a pasar de los privados al Estado, por supuesto, metieron mucho dinero, mucho dinero para... Eh, ...que la opción de rechazo fuese la que ganase. Entonces, obviamente, esta fue una, una pelea titánica de David contra Goliat. Ellos tenían el poder económico, ellos tenían todos los medios de comunicación... ...ellos coparon las redes sociales, ellos tenían todos los recursos económicos... ...para sembrar las dudas sobre la propuesta constitucional... ...y, por supuesto, lograron instalar las mentiras. Quiero consultarte, eh, escuché una frase muy interesante que dice que el miedo le ganó a las ideas, ¿no? El miedo le ganó a las ideas en este plebiscito del domingo. A propósito de ganar y de perder, ¿quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores después de este plebiscito del domingo allá en Chile? Bueno, yo creo que los grandes ganadores son los grupos económicos, son los que saquearon el Estado chileno. Esto recuerde que lo que quedó vigente en nuestro país es la constitución de la dictadura de Pinochet. Esa es la constitución vigente hoy en, el, en mi país y la ciudadanía hizo una opción de no terminar con esa constitución. Y yo entiendo que eso es muy poco digno. Ahora, efectivamente, el miedo que instaló la derecha con, con todos eh, sus medios económicos y con todos sus medios de, de comunicación, porque al final del día, eh, ellos con todo su su cuasi monopolio de los medios de comunicación lograron instalar un dispositivo del miedo o reactivar un miedo en la subjetividad de los chilenos y chilenas es decir, llega a ser, a ser asombroso de que, que eh, pensando en, en personas que viven en zonas de sacrificio donde están instaladas muchas industrias que han contaminado el aire que ...en zonas donde no hay agua en Chile... ...que hay que llevarle el agua en camiones aljibes... ...y estábamos recuperando el agua... ...que personas privadas de libertad... ...que pueblos originarios... ...en su gran mayoría... ...todos decían que esta era una constitución indige, indigenista... ...que restablecía que le daba muchos derechos a los pueblos originarios... ...pero resulta que los pueblos originarios votaban en contra de la constitución... ...que las personas privadas de libertad votaban en contra... ...de la constitución, que las personas donde había necesidad de agua... votaban en contra de recuperar el agua, que aquellas partes donde se requería... ...restablecer el medio ambiente, las personas votaban en contra... ...de una constitución ecologista, las mujeres, siendo esta una constitución... ...feminista, la gran mayoría de las mujeres sobre el 60% votaban en contra... ...de la constitución, entonces, por supuesto... Que esto se logra entender de que alguien actúe en contra de sus propios intereses, solo se logra entender con la instalación del miedo por sobre las ideas. Y creo que efectivamente eso es así. Acá ganó el miedo instalado por los grupos económicos, que eran los beneficiados, son los beneficiados de mantener una constitución hecha en dictadura. Los perjudicados, el pueblo de Chile. Estamos compartiendo con Hugo Gutiérrez Galvez, quien es eh, abogado, es eh, ex constituyente precisamente allá en Chile, analizando lo que ha sucedido este pasado domingo en su país. Esto ha sido un plebiscito para el presidente Boric. A tu juicio, eh, ¿cómo, ¿cómo analizas esa parte de lo sucedido el domingo? Yo creo que sí, es un plebiscito porque... Por varias razones. Una, porque mucha gente fue a votar sin haber leído nada, nada del texto constitucional propuesto. Nada. Ni el artículo 1. Nada. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Fueron a votar en contra de las políticas implementadas en los primeros meses por parte de Gabriel Boric. Una de esas políticas que, la, que la, le causó mucha desazón a la gente y generó mucha animadversión fue haberles impedido a los chilenos y chilenas haber retirado parte de los fondos que tenían en las administradoras de fondos de pensiones, en las AFP. Eso impactó negativamente esa decisión gubernamental, esa decisión tomada por Gabriel Boric. Creo que esa decisión fue la que, de una, de una u otra manera, fue la que socavó el plebiscito de salida y lo direccionó en torno al rechazo yo creo que aquí hubo un cuestionamiento a las políticas de Gabriel Boric principalmente el, el impedir el retiro del 10% de las AFP y creo que otras serie de otras políticas antiinflacionarias yo creo que el gobierno de Boric no entendió que la prioridad política que tenía en su periodo era la aprobación de la nueva constitución política esa era su prioridad política pero él puso sobre esa prioridad política temas macroeconómicos como por ejemplo el tema de la inflación entonces porque para que no tuviéramos una inflación entonces a, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo entonces no había que, había que aplicar una serie de medidas correctivas además se pusieron en un escenario de que había que combatir una recesión que se vislumbraba para mediados o fines de este año, había que generar las medidas anti-recesivas anti ya. Y por supuesto, esa, esa decisión de política económica fue lapidaria en contra de la Constitución. Además, también hay que recordar que este proceso constituyente se inició en, los llamados, en el llamado Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución del 14 de noviembre de 2019 ese acuerdo por la paz estuvo sustentado en una decisión de la élite político-económica chilena pero que fue acompañada por ciertos grupos de izquierda del llamado Frente Amplio y el vocero más relevante que integró ese acuerdo por la paz fue Gabriel Boric entonces el proceso constituyente que estábamos llevando a cabo era también atribuible a Gabriel Boric en consecuencia votar en contra del de proceso constituyente también entendieron muchos que era votar contra Gabriel Boric entonces se generó una amalgama de, de rechazo no solo en contra de un texto constitucional que te puedo asegurar gringo te puedo asegurar la gente no se lo leyó. Y no se lo leyó porque el tiempo era muy breve, había mucho contenido, que era difícil, por supuesto, de buenas a primera entender. Y la, la derecha diseñó una estrategia en base a que la gente no iba a leer el texto constitucional. Y sabiendo que no, no, no, no, no lo iba a leer, cargar, cargar a la gente de miedos sobre ese texto. Y esa amalgama de desconocimiento del texto constitucional propuesto y el miedo, el terror comunicacional, llevaron a la gente al rechazo. Es decir, la gente fue descaradamente manipulada por el poder económico. De acuerdo. Eh, Hugo, una consulta más que quisiera hacerte. Eh, ¿Qué se debe esperar? ¿Qué va a suceder? entiendo, tú no eres eh, pitonizo, ni tienes la, la bola de cristal que nos va a adivinar el futuro, pero digo, eh, ¿qué debiera esperarse? ¿Qué va a pasar? Esa gente que, de pronto, ese 38% de gente, ayer usábamos una figura y decías, eh, es como que a un niño, por ejemplo, le pases un caramelo por los labios y después no se lo des, ¿verdad? Eh, eso ha generado una expectativa y obviamente va a tener una repercusión. Eh, ¿Por dónde crees que va a seguir esta historia? Eh, ¿Qué va a pasar? Escuchaste la iniciativa, me imagino, del presidente Boric, que eh, casi semi paralizado se lo veía tratando de reaccionar del shock eh, anunciando que va a ser una convocatoria etcétera, pero una desorientación es la primera lectura que uno podría hacer ¿Por dónde va a ir esto? ¿Hacia qué senderos va Chile tras este fracaso en su intento de modificar la Constitución? Mira, yo creo que a ese los porcentajes son un poquito engañosos, ¿eh? yo quiero decirte que el apruebo sacó 5 millones, casi 5 millones de votos y el rechazo, 7.800.000 votos. Es decir, hay 5 millones de chilenos y chilenas que están por el apoyo. Y en las comunas más populosas de Santiago, ya sea Puente Alto o Maipú, en Chile hay tres comunas que son las más grandes, que son sobre 500.000 habitantes, que es Maipú, Puente Alto y Santiago Centro. En las dos primeras, Maipú y Puente Alto ganó el apoyo. En Valparaíso estuvo casi ras-ras, tuvieron casi 50-50. Es decir, en las zonas más populares y más habitadas ganó el apoyo. Entonces, yo creo que ahí hay una ciudadanía que entendió, comprendió el texto constitucional propuesto. Y creo, como bien dices tú, esto fue una golosina que le pasamos por los labios a un niño y luego se lo quitamos. Yo creo que este texto propuesto a Chile va a tener larga vida. Porque yo creo que la ciudadanía va pronto a entender qué es lo que se perdió. Yo creo que nosotros tuvimos, el, esto que ocurrió el día 4 de septiembre fue el Brexit chilensis. Es decir, acá vamos un día pronto, creo yo, a despertar muchos y van a decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Por qué rechazamos esto que nos ofrecía recuperar el Estado de Chile? ¿Cómo le vas a explicar le aplicaron un padre a su hijo que tuvo la, la oportunidad de aprobar la Universidad Estatal gratis y rechazó la posibilidad de tener acceso a una buena salud? y la rechazó, la posibilidad de haber recuperado el agua, y la rechazó, la posibilidad de haber tenido asistencia jurídica gratuita, y la rechazó. Es decir, eh, yo creo que más temprano que tarde, la ciudadanía que votó rechazo va a decir, o se va a preguntar, ¿qué hicimos para haber rechazado este texto? ¿Por qué lo hicimos? Entonces, yo creo que lo que hay por delante es que el proceso constituyente tiene que seguir y tiene que terminar en una constitución que supere la constitución de la Itaú. Eso primero que todo. Y creo que en eso hay voluntad por parte del gobierno y supuestamente de las élites político-económicas. Espero que eso de verdad eh, pueda ser eh, refrendado en el Congreso e iniciemos pronto un nuevo proceso constituyente que nos lleve a una nueva constitución política. Espero por el bien de Chile, si no, creo que las consecuencias van a ser muy, muy complejas para este gobierno o para, cualquier, o para cualquier otro gobierno. Seguro que sí. Eh agradecerte muchísimo Hugo como siempre es, es un placer escucharte tus reflexiones son muy muy profundas eh, nos encantó retomar el contacto contigo espero tengamos eh, más frecuentemente esta posibilidad de que les digas cosas a nuestros y nuestras televidentes eh, te mandamos un saludo muy muy afectuoso y valorando como siempre el enorme corazón eh, ese pedacito de tu corazón boliviano que ha significado justamente que apoyes en tantísimas causas a, a nuestro estado a nuestro país a nuestro pueblo en particular eh, te mando un fuerte abrazo Hugo no sé si quieres añadir alguna reflexión al final, eh, agradecerte y espero que no pase tanto tiempo para que volvamos a reencontrarnos. Bueno, mira, yo muy agradecido, como siempre, del pueblo boliviano, saludar a cada boliviano, cada boliviana, a que siento que somos de verdad hermanos en un continente que nos pertenece a todos y a todas, y que tenemos que seguir trabajando por que tengamos, al menos nosotros en Chile, esta constitución que nos hermane más. Era una constitución que ponía como prioridad la integración latinoamericana. Imagínate la centralidad de que nos teníamos que hermanar, trabajar más en conjunto, y eso fue rechazado. Pero créanme que nosotros, y en, especial, y en particular quien les habla, seguiré trabajando por la hermandad latinoamericana, que es el único camino para vivir como debíamos haber vivido, como el sueño bolivariano. El sueño bolivariano era todos juntos en este continente, todos juntos viviendo como hermanos. Así, muchas gracias a Viallana. Muchísimas gracias, un placer realmente enorme. Eh, Hugo Gutiérrez Galvez, que es abogado, es eh, ex constituyente precisamente en este proceso que se hizo allá en Chile. Le mandamos un gran abrazo, él ha tenido varias intervenciones en las cuales justamente se ha referido a esas polémicas, a esas diferencias que ha habido entre el anterior gobierno en particular del señor Sebastián Piñera con nuestro gobierno, con nuestro estado. Así que Hugo estuvo siempre eh, respaldando, acompañando eh, generalmente las causas de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro pueblo. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿les parece?